Llega el turno para el policía más duro de las estanterías de los videoclubs. Volvemos a la Full Moon con toda la saga Trancers. Y es que Charles Span se sacó de la manga esta especie de exploit de Terminator, zombies, con el tipo duro más grande de la historia del cine, interpretado por el genial Tim Thomerson. Si queréis acompañarme en este viaje, esperad un segundo porque... ¡Empezamos! Y es que a mediados de los 80, el avispado productor y director Charles Band, a través de su empresa, la Empire Pictures, eh, reinaba sobre la serie B de los videoclubs con películas hechas con muy bajo presupuesto como Parasite 3D y cintas similares. Y en 1984, probablemente porque había oído que se estaba haciendo, preparando, que ya se había estrenado y empezaba a tener cierta repercusión, una película como Terminator, también una serie B de bajo presupuesto, se lanzó a hacer algo muy parecido con este Trancers. Trancers, que es una película que en otros países también se estrenó como Future Cop y en otros países de habla hispana también se la ha conocido como Guardianes del Futuro. Este Trancers la dirigió el propio Charles Van y venía protagonizada por este actor, un veterano de Vietnam metido a la actuación llamado Tim Thomerson, un actor con un aspecto de, de tipo muy duro, acostumbrado mucho al, al cine de acción. Este Trancers, ideal. Imaginaros película de, de mediados Es del 84, mediados puros años 80 Este Trancers es una película Que ocurre en el, en el futuro En el siglo XXIII Resulta que En el siglo XXIII hay como un Mad Doctor Que ha creado una especie de, de droga Que convierte a la gente Como en En zombies, los Trancers Es un, una droga psíquica que, que convierte a la gente La película comienza con una secuencia muy Muy chula, como en un como una especie de, de diners del futuro. Toda la película tiene un envoltorio de serie B, pero que, que sobre todo vista en una tele antigua y en una cinta VHS tenía, tenía un, buen, un buen envoltorio. Y este Jack Death es... Es que la película mezclaba un montón de géneros, porque también mezclaba un poco Blade Runner y tal. Eh, Jack Death es un cazador de trancers que en un momento dado debe viajar al presente, eh, su presente es los años 80, en Los Ángeles, para evitar o para salvar a un antepasado suyo. La película es la típica historia de viajes en el tiempo en el que la cosa cambia un poco porque Jack no viaja en sí al futuro, sino que es como que su mente se mete en una versión de hace 300 años de un antepasado suyo. Eh, la película tuvo tuvo bastante éxito además dura muy poquito es una película que dura 76 minutos en, en Inglaterra se estrenó un poquito antes que en Estados Unidos curiosamente en Inglaterra se estrenó en noviembre del 84 eh, pero a Estados Unidos no llegó hasta mayo hasta el 22 de mayo del 85 cuando ya eh, cuando ya Terminator era un éxito eh, en el reparto, aparte de Tim Thomerson, hay actores de carácter como la actriz Thelma Hopkins, que seguro que la recordéis porque era la tía en cosas de casa de Steve Urkel, y un actor de carácter que era el policía, era el jefe de Cobra en la película Cobra de Stallone, Art LaFleur. pero es que es la película primera en la que aparece la Oscarizada Helen Hunt como coprotagonista junto a, a Tim Thomerson. La película es bastante chula, la película es bastante divertida, bastante fácil no nada de ver y además si tenéis filming en españa está está en el catálogo de filming para ver yo os recomiendo que recuperéis este trancers de la de la empire pictures porque es si os gusta el cine de serie b de los 80 cine de, de estantería de videoclub este trancers es un gran es, es un gran es una de las películas que, que más recuerda se recuerda de esa época La nueva vida de Fango Fan. Eh, desde hace un tiempo, desde que hemos comenzado esta cuarta temporada, esta cuarta temporada que no debería existir, los vídeos están empezando a tener visitas interesantes, con lo cual eh, han sido como tres años eh, predicando en el desierto, tres años haciendo vídeos donde apenas había visitas, y este año que los estoy haciendo un poco poco más sueltos, un poco menos elaborados y si, si, si sois espectadores de, de Fangofan ahora y buscáis en, en los vídeos anteriores del canal, en el archivo, en las listas de reproducción, yo creo que los vídeos antes estaban más, más elaborados, pero yo también estaba más enquilosado leyendo, eh, mirando fuera de cámara para leer, eh. era todo quizá ahora con vídeos quizá un poco menos elaborados, pero tratando temas más sueltos. La cosa está funcionando mejor. Yo estoy más a gusto y estoy muy contento con, con el resultado de esta nueva etapa sorprendente de, de Fangofan. El caso es que simplemente en este, pues, en este responso quería daros las gracias. Todos sabemos que el cine de serie B y el cine de videoclub Acaba teniendo secuelas, o era muy habitual que tuviera secuelas. Trancers, efectivamente, tuvo un Trancers 2 en 1991, producido por, por la Fulmon, la, en ese momento nueva productora de Charles Band, que tenía un glorioso acuerdo de distribución con una mayor, como era Paramount Pictures. Pero eso no es, no, no es totalmente cierto, ya que eh, antes de Trancers 2, el regreso de Jack Teth del 91, ocurrió una cosa un poco. Un poco curiosa, dejarme que os explique. Resulta que en, en 1988, eh, las películas por episodios en, en los 80 se han hecho muy, muy famosas, eh, de, de episodios de terror, las películas episódicas, gracias al éxito de Cripsow, de George Romero y Stephen King. Entonces se ha vuelto un género habitual y se hacen, es habitual ver películas que, que cuenten varias historias de, de terror o de, o de misterio. Y Charles Band había tenido a mediados de los 80 un pequeño éxito con una película llamada The Dungeon, Masters, The Dungeon Master, The Dungeon Master, El amo del calabozo. Y preparó otra película de episodios llamada Pulse Punders Volumen 1, que iba a tener una secuela de, de... Eran tres capítulos de 20 minutos, una era una adaptación de... De un relato de Lovecraft llamado The Evil clickman el, el clérigo malvado, con Jeffrey Combs de protagonista. El otro era una secuela de trances de 20 minutos. Y el tercer episodio de, de Pulse Punders era una secuela, curiosamente, de ese Dungeon Masters. O sea, ese Pulse Punders, volumen 1, tenía tres partes. El relato, la adaptación del relato de Lovecraft, con con Jeffrey Combs, un pequeño episodio que seguía Dungeon Masters y otro pequeño episodio de, de 20 minutos que volvía a dirigir el propio band eh, de Trancers, en el que repetían Tim Thomerson y Helen Hunt. El caso es que la Empire empezó a tener problemas económicos y se fue al traste entró en quiebra a raíz del estreno y de la producción de una película carísima como fue Robot Jokes de Stuart Gordon. Entonces este Pulps, Pulse Punders nunca llegó a estrenarse, quedó, quedó inédito. Muchos años después, pero hablaremos eh, quizá en el año 2012-2013, el propio band eh, recupera de manera suelta eh, el episodio perdido de Pulse Punders de Evil Klinkman, de con, con Jeffrey Combs y este Trancers que lo llama City of Lost Angels y lo estrena eh, aparte está de hecho está eh, disponible en, en youtube en el canal en el canal de, de fullmon está puedes ver este Trancers city of lost angels que vendría a ser un Trancers 1.5 dura 20 minutitos está en inglés pero se ve y continúa la historia desde donde lo dejó la película anterior eh, Death, jack Death vive en el presente con su chica, y bueno, vuelve a ocurrir otra, otra aventura en el que Jack tiene que salvar de nuevo el pasado para... Es un, lo de siempre, es una película es muy cortita y hecha con mucho menos dinero, pero efectivamente es esta especie de Trancers 1.0 que existió antes de, de Trancers 2. Sin embargo, sería en 1991 cuando se estrenaría Trancers 2, el regreso de Jack. Ted, producción de Fulmo, ya la Transers, o sea, perdón, ya la Empire Pictures no existe, pero el amigo Charles Band se, se reserva o se trae algunas franquicias que él tiene de su Empire Pictures a, a la Fulmo y una de ellas es este Trancers. Eh, de nuevo lo dirige él mismo y de nuevo trae de protagonistas a Tim Thomerson y a Helen Hunt, y esta vez en el reparto se les une el carismático actor que hacía mucho de malo en esa época, Richard Lynch, y una actriz jovencita que empezaba a despuntar llamada Megan Ward, que Megan Ward también haría más películas de ahí. aparecería En esa época tendría, debía tener algún tipo de contrato porque aparecían más películas de, de la Full moon. La Fulmon que venía, tenía, como digo, un acuerdo económico muy grande con Paramount para distribuir sus películas en todo el mundo a través de Videoclub, tener soporte económico y encima había debutado un par de años antes con la exitosísima La Venganza de los Muñecos, que hasta hoy en día es su gran franquicia estrella, ¿no? Con, con los muñequitos, las manientas asesinas desde Tulón. Este Jack Dead ocurre unos años más tarde y en este caso... La historia, Jack Tef se ha quedado en el presente con el personaje de, de Helen Han. Y en este caso, eh, la que viaja en el tiempo es la exmujer de Jack Tef, que viene del futuro a ayudarle, de nuevo para luchar contra los trancers, que el malo malísimo es Richard Lynch, pero se mete en el cuerpo de un adolescente, la actriz Megan Ward. Entonces de ahí ya pues mete un poco más de de pues más conflicto, porque ya está ya tef, con su mujer, su mujer, bla, bla, bla. Eh, también en el reparto estaba Jeffrey Combs, estaba en esta secuela, haciendo de uno de los villanos, en un papel muy pequeñito. Y estaban, repetían, Thelma Hopkins y Art Lafleur en el futuro. Acordaros que, que Thelma Hopkins era eh, como la científica que lo enviaba, no era como su jefa y el otro. Esos dos actores estaban en el futuro y aquí repiten. Eh, la película se estrenó en directamente en vídeo en, en agosto del 91 y funcionó lo suficientemente bien como para que muy rápidamente produjeran una tercera película, pero... Y es que un año después del estreno de Trancers 2... Llegaría a la tercera parte Trancers 3 eh, de nuevo hacen un chiste con el nombre. Aquí empiezan los chistes con el nombre de como Jack, Jack Death, nuestro protagonista. Death suena igual que Death en inglés. O sea, Jack Death se escribe D-E-T-H y muerte en inglés se escribe D-A-E-T-H. Pero las fonéticamente suenan igual. Entonces transfer Trancers 3 en inglés se llama Death Lives. Aquí en España también llegó a través de Paramount, llegó en el 92 igual, y vino con un pequeño cambio. Primero era la primera entrega que ya no dirigía Charles Band. Aquí el director era un joven guionista, además de la casa y antiguo actor llamado C. Courtney Joiner. C. Courtney Joiner había hecho y luego haría más cosas para, para la film, sobre todo a nivel, a nivel guion. Y luego ha sido un actor, o sea, ha sido actor ocasional. Y ha sido, eh, sobre todo, escritor. Sido, por ejemplo, sus grandes películas para la Fulmon serían... Había hecho para Empire la de Prison de Rennie Harling, con Vigo Mortensen de protagonista, pero luego escribiría. Bueno, escribió la famosísima class of, Clase del 99, la de Clase de 1999, la de los profesores robots. Y luego para la Fulmon escribiría dos o tres películas. Para mí, de las mejores pelis de la Fulma, escribiría La venganza de los muñecos 2, que era en realidad Puppet Master 3, y escribiría Doctor Mordred, que fue un intento real de hacer Doctor extraño en el cine, pero en el último momento no hubo... Stan Lee, no le dio los derechos a... a Charles Van, y acabó siendo ese Doctor extraño, acabó siendo Doctor Mordred. Así que es un tipo que... Y luego además, Courtney Joyner volvería... A la saga Trancers, pero no nos adelantemos En este caso los protagonistas Serían de nuevo Tim Thomerson Repetiría eh, Thelma Hopkins Aparecería como villano Bueno, no, es que no es villano creo que acaba siendo aliado El actor R.A. Mihailo Que es un actor muy grande que había hecho de cara de cuero En La matanza de Texas 13 Aquí el villano, perdón Sería el, el actor de carácter Andrew Robinson, que es el malo de... De Harry el Sucio. Y esta película, lo, lo gordo, eh, es que sería la última participación de Helen Hunt en, en la saga. Por amistad a Charles Van. un pequeño papel. Y toda la trama, evidentemente, pues sería que como, eh, Bueno, aquí empieza que, que con Lena, con Helen Hunt, Yachter se va a divorciar. Pero bueno, se la cargan. Y a partir de ahí, comienza la película. Pero esta vez, en el futuro. Esta vez, te. Se va eh, al final de la película. Porque, como se ha quedado sin, sin mujer, aunque al final, bueno, al final eh, revive, pero bueno, para terminar su aparición en la saga Jack se vuelve. Y cerraban un poco la, la trilogía. El caso es que Helen Hunt empezaba a hacerse famosa con la serie Loco por ti y empezaba a apuntar a películas más grandes. Participó con Chad Van, pero hace un pequeño, una pequeña aparición al principio el, al final de la cita. La película sigue siendo... Es que no da tiempo tampoco a que aburran, porque la primera película duraba 80 minutos, la segunda 85 y esta dura 75 minutos. Eran películas son muy cortas, con lo cual es con poco dinero. Pero... Y de nuevo luce todo bastante. Lo, lo bueno hasta ahora de la saga Trancers es que tenía un rollo, un rollo cine entre futurista de serie B, pero muy colorido y un presente también muy de, de película de, de película de acción muy ochentera, con una ciudad de con unos Los Ángeles muy... Y eso lo mantiene esta tercera parte. Pero bueno, fue la última película de Transers eh, al uso. A partir de ahí, la saga sí que vendría con muchísimos, muchísimos cambios. Y en este Fangofan Recuperamos la sección Las mil caras del miedo En estas mil caras del miedo Quiero aprovechar para enseñaros Una revista zongoria clásica De la época De la época de la de ediciones 5, en concreto es el número 34, el penúltimo número, un número después eh, cerró una revista que dedicaba su portada a la miniserie apocalipsis de, de Micarris y hablaba de del cuervo de, de Brandon Lee. Y aquí la, la revista se publicó en noviembre del 94, o sea que Brandon Lee hacía más de un año que había fallecido y la película hacía poco que se había estrenado en España el caso es que el último artículo de, de Stefan Goria está dedicado a Alchemy, eh, Alchemy Fulmon y la, y la magia visual Alchemy FX fue la, la firma que Charles Van se inventó para, para ahorrarse en efectos especiales y, y tener su propia compañía de efectos visuales ¿no? entonces en el artículo se dedicaban a contarnos el trabajo de, de esta gente, pues, por ejemplo, para la película Puppet Master 4, el diablo el que, que sale al principio, la película Cabezas Reducidas y varios de sus efectos especiales, eh, el villano de la película Oblivion, era un artículo bastante interesante, eh, más monstruos de la película Cabezas Reducidas, eh, el final hecho con miga de pan que os conté en el de Subespecies. Os conté en la película Subespecies. En el fango fan de Subespecies que el final de la tercera lo habían hecho con un molde con miga de pan. Bueno, pues este es el resultado. Aquí venía contado todo eso. El creador de estos efectos de esta compañía, el que dirigía esto de esta compañía, era un tipo que se llama Michael Dick. Que de hecho sigue haciendo cosas para, para la fulma. Entonces en un artículo bastante interesante, que venía en este Fangoria 34 en el que explicaban muy bien cómo funcionaba la producción a todos los niveles de aquella Fulmón y su acuerdo con Paramount y cómo lograban hacer películas con tan bajo presupuesto yéndose a rodar a Rumanía haciendo los efectos desde Los Ángeles para llevarlos allí y con los trucos más, más baratos pero más, más resultones que había en ese momento la verdad es que tener estas pangorias es toda una biblioteca de cine para mí, y toda un para, para hablar de, de estos temas, una, una maravilla. Claro, la Fullmont tenía que sobrevivir de alguna manera. Eh, y entró en la dinámica que unos años después se pondría muy de moda en las películas de gran presupuesto de rodar dos películas por una. Era La única manera ya de, de rentabilizar, porque claro, el cine se iba haciendo más caro, los videoclubs más exigentes. Entonces, Fullmont tuvo que rodar varias películas eh, a la vez. Entonces, llevándose la producción generalmente a Rumanía o, o a Bulgaria. Entonces, rodó Puppet Master 4 y 5 a la vez. Rodó eh, Subespecies 2 y 3 a la vez. Y rodó Trancers 4 y 5 también a la vez. Y además, lo hizo cambiando un poco la mecánica de cada saga. ¿no? En Subespecies se trajo, mantuvo, a, mantuvo al director de toda la saga, Ted Nicolaou. Pero tanto para Puppet Masters como para Trancers se trajo a directores de cierto nombre. En, el conc en concreto, para Trancers 4 y 5, se trajo a un tipo llamado David Natter. David Natter era un director que venía de trabajar en la serie Expediente X. Entonces eh, intentaban darle cierto rollo a la, a la producción. Eh, en este caso, iban a cambiar un poco... Eh, la dinámica de la saga Trancers. Eh, aquí, en esta entrega lo que pasa es que el único actor que repite es Tim Thomas ya no volvemos a saber del resto de actores de Jack la saga, no vuelven a aparecer ni Megan Ward, Ward evidentemente Jack no Kevin Han, Han, ni Arla Fleur, ni Thelma Hopkins no, no aparece, no aparece nadie, aunque tiene actores interesantes como Alan Oppenheimer el que pone la voz a Megatron, puede ser eh, debuta el actor Lockley Moore, o sea, no tenía ciertas cosas, y aquí lo, lo que cambia sobre todo es que en vez de viajar al pasado eh, Jack viaja a una dimensión paralela en el que se encuentra un, una especie de reino medieval pero con tecnología eh, la película no terminó o sea, Trancers 4 no terminó de funcionar porque hasta lo que eran hasta ahora tres películas de rollo policíaco tal, de golpe aquí nos llevaban a una película más de corte fantástico. Entonces ya no era exactamente... El título, de nuevo, hacía chiste con su nombre o juego de palabras. Eh, si la anterior había sido Death Lives, esta era como se llama Jack Dead y va de rollo medieval, y espada y tal, y más fantasía, se llama Jack of Swords, Jack de espada. Bueno, eh, la película vuelvo a decir que no terminó de funcionar porque el cambio de, el cambio de registro no le sentó tan bien. El caso es que, claro, como habían rodado la 4 y la 5 juntos, este Trancers 4 terminaba con un enorme cliffhanger para regalarnos un Trancers 5 y si en febrero de 1994 la Fulmon había estrenado ese Trancers 4 jacob Swords, en noviembre de ese 1994 sacaría en vídeo Trancers 5, que se había rodado a la vez con el mismo equipo era como una película doble eh, de nuevo dirigida por David Nutter que venía de, de Expediente X eh, producida por, evidentemente, eh, Salvan, y escrita por un guionista, las dos películas, Trances 4 y 5, antes no lo he comentado, Trances 4 y 5, además, también se ha intentado, ahí, eh, Van, se intentó traer a un guionista de cierto nombre, a Peter David, Peter David, si sois fans de Marvel, y os gustan los X-Men, tiene bastantes cómics escritos para Marvel y sus X-Men, o sea, habían traído un guionista de Marvel, un director o un... alguien importante de Expediente X e intentaban darle un vuelco a la saga Trancers y hacer dos películas interesantes. El problema es que las dos películas juntas rodaron, costaron dos millones de dólares. Se fueron a rodarlas a Rumanía e hicieron una sola película y encima le habían cambiado el registro. En esta la historia está que los Trancers se han hecho en esa dimensión paralela medieval futurista. Eh, los trancers se han hecho con el poder de la clase dominante. ¿no? Ya son los que dominan en ese mundo. Debe ser en las anteriores películas, lo, los trancers eran la gente obrera y la gente no. Y aquí no, aquí ya no. Hay... Entonces Jack tiene que cargarse, dijéramos, tiene que, que, que encontrar esa dimensión mágica para, para terminar con el rey de de los trancers y, y arreglar de nuevo pues, toda la, la historia. El tema, y eso le, ocurría, le ocurrió a la Fulmon cuando lo intentó, o sea, le ocurrió en Subespecies 3 que la había rodado a la vez que la 2 y en Puppet Master 5 que la había rodado a la vez que la 4. Trancer 5 ¿Tranfers? se quedaba como una película lentísima, aburridísima y como algo, un chicle súper estirado que venía de la 4. Entonces era una película terriblemente aburrida. Eh, tan aburrida que fue el final y la última participación de Tim Thomerson en la saga Traileras con lo cual fue un triste punto y final en el que lo único bueno, el título ya decía ya auguraba lo que iba a pasar porque si Trancers 4 había sido Jack of Swords Trancers o sea, 4 había sido Jack of Swords Transfers 5 era su Death. muerte súbita o muerte, bueno, death súbita entonces, efectivamente, este transfer 5 fue un final muy súbito y triste de, de la saga Transfers, al menos de la participación de Tim Thomerson en, en la franquicia. Como siempre, en el Cubil del Cíclope tenemos algo interesante para enseñaros. En este caso, es todo el box set. Eh, un de todos los 5 DVDs de la saga Trancers, eh, editada por la propia fulmont pero en este caso y es lo que siempre me llama la atención traídos a través de Nueva Zelanda, es la edición neozelandesa, de, las compré a través de Amazon hace 15 años es una barbaridad de años y, y llegaron a través de, de una distribuidora neozelandesa Problemas que tiene, porque se ven bien. Y tienen su cada película. Y cada película tiene algún extra o alguna cosita. Tiene. Problema que tiene. Está en inglés. Y ni siquiera trae subtítulos en inglés. Y luego, donde sí se nota un poquillo el baratillo de, de la de la edición. Es que todas las entregas, la carátula. Es la misma: Transfer 1, Transfer 2, Transfer 3, Transfer 4. Transfer 5. Por detrás, ahí, pues se lo han currado un pelo más. Porque aquí sí viene la carátula original de cada película. Transers 1, Transers 2, Transers 3, Transers 4, Transers 5. La dificultad, que no viene con subtítulos. Lo que mola tener las 5 películas. Lo que mola que el DVD, los, cada uno de los DVDs, es región 0. O sea, puedes reproducirlo en cualquier DVD que tengas, sin necesidad de hacer nada más. Yo, como las he visto pues en el VLC toda la vida, me he bajado los ficheros de subtítulos. Entonces pongo la película y le digo que cargue los subtítulos de un SRT de subtítulos. Y entonces pues las puedo ver tranquilamente, porque si no... O sea, yo no tengo un mal inglés, pero hay veces que me cuesta un poco. Entonces, pues eso, el DVD, las cinco películas de de Transers en DVD. Cuando Paramount y Fulmon y Charles Van Rompieron, partieron peras, la Fulmon entró en una decadencia, eran finales de los 90, primeros 2000, entró en una decadencia brutal, pero una decadencia que hicieron unas películas realmente, o sea, no, no llegaban ni a serie Z, o sea, eran películas con un aspecto tristemente lamentable. En alguna secuela de Puppet Master, hicieron alguna secuela, una secuela más de subespecies, intentaron salvar la papeleta de aquella bancarrota tan brutal. Y además el cambio del mercado que hubo del VHS al DVD, de ciertas plataformas ¿no? que venían por satélites. ¿eh? Les costó encontrar el hueco y en esa decadencia que producían esas películas tan terribles, hicieron con muy, muy poco dinero... Un Trancers 6 sin Tim Thomerson. Sin Tim Thomerson, aunque intentan aprovechar algunas imágenes de archivo de él. El tema es que la película venía dirigida por un tal Way Waffle. El tal J. Wolfel era en realidad C. Courtney Joiner, el director de Trancers 3 que también vino a escribir la película, pero también con seudónimo. Lógicamente, los directores habituales de la Fulmon no querían que su nombre se viera asociado a estas películas, que eran terribles. En este caso, de nuevo, Jack Teeth viaja al presente, desde el futuro, pero se meterá en el cuerpo de su hija, se supone que él y el personaje de Helen Han tuvieron una hija que se ha en el presente y entonces él viaja desde el futuro también para volver a salvar a los... o sea, volver a luchar contra los trances, volver pues a viajar al presente y se mete en el cuerpo de su hija, de una tal, Joe Death, que lo interpreta la actriz Seth Sullivan, una actriz que yo creo que no ha vuelto a hacer, no, ha hecho, no hizo nada antes, no, ni ha vuelto a hacer nada después. La película es... O sea, hablar de que es terrible es decir poco. Es una película que se estrenó en 2002 y es rematadamente mala, aburrida. Tiene un aspecto de película amateur horroroso. O sea, es indigno. Es... Pero bueno, a toda la Fulmon le pasó en esa época. Porque de golpe sacó una Puppet Master que estaba hecha de trocitos de otra. Sacó un Subespecies 4 que era terrorífico y sacó este Trancer 6. Simplemente porque tenía el nombre de esas sagas que años atrás vendían y tenía que seguir Charles Band eh, produciendo para mantenerlas e intentar sacar algo. Pero la película, o sea, yo diría que no perdáis vuestro tiempo en ver este Transers 6 que evidentemente en, en los DVDs que os he enseñado en, en el cubil del cíclope ni, ni aparece. Pues hemos llegado al final después de este tremendo repaso a la saga Trancers. Eh, tipos duros, Tim Thomerson, Zombies, eh, Helen Hunt, eh, Charles Bant en su mejor y en su peor momento, películas de la Empire, películas de la Fulmon. O sea, fue todo un festival de los 80 y 90 esta, esta saga muy, muy divertida, con películas terriblemente malas y algunas películas bastante divertidas. El caso es que, lo que os digo siempre, ya que esto está funcionando, más o menos un poquito, dejad comentarios, suscribíos al canal porque ahora somos 170 y pico y, y me he propuesto como reto llegar a final de 2023 con 200 suscriptores. No sé si lo conseguiré, pero bueno, el caso es que por intentarlo que no quede. Y como siempre os digo, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.